De zumpalumpas también este, Se ponen trajecito Jailin <risa> Calentándose <risa> Chile Agüe, En cajones Chile? si quieres Dice Jailin que, que soy medio alburero Un abrazo desde homie, Rob original. Estoy aquí con mi compa Misael que nos vas a cocinar el día de hoy. Vamos a hacer una pizza desde cero. La vamos a hacer a la leña. Vamos a hacer la pasta y la masa. Perfecto. Corte. Vaya. <risa> este es el maestro. La magia del chef. Ahí está. Ah, así le hace dominos. Con calzador y listo. Estamos a punto de preparar unas pizzas con el mejor pinche chef del pinche mundo. Por lo menos eso estábamos esperando, pero no lo conseguimos. Entonces llegó Misael. <risa> Ay, con permiso, eh. ¡Ay, con Superman. ¿Cómo estás? ¡No mames! ¡Qué chingón, cabrón! Y de Sumpalumpas también. Se ponen trajecito y todo. ¿Cómo estás, Misael? Bien, mijo. Aquí, mira, haciendo una pizza. ¿Qué ya, ya. Ya, ponemos? Ponle, ponle. Ah, mira, jitomatito, ahí está. ¿Chile? Ah, güey. En cajones, si quieres. Entre tacones Techo. ¿Y tú de qué la giras, Daylin? ¿Qué estás ayudando? ¿Qué? Yo me estoy limpiando las uñas. ¿Estás supervisando? <risa> me quedaron O no yo hizo la masa y se le metió la pinche masa hasta lo más recóndito de las uñas, a ver. Ahí está. No, yo, yo tenía una amiga que se murió por eso. ¿Porque se le metió masa en las uñas? Sí, le dio un infarto. Ay, no, no digas eso porque ahí se me metió bien adentro. Estamos en Canadá, Ontario. A ¿No? honor es todo tuyo y gracias a que pues, soy tan buen pedo, este, pues estoy aquí para subirte sé. el rating. Me invitaron aquí a estos súbditos porque después de varios videoblogs, como que están bien pendejos y no saben hacer ninguna receta. <risa> Grabé el programa del escorpión al volante. Pues ahora sí, vas a volverte famoso por fin. Por, por primera <risa> vez. No sabes picar el tocino, cabrón. A ver, pícalo tú, pues. Mira, rápido, así lo sé. <risa> Dice Jalen que, que soy medio alburero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y que ya todo lo que dice se escucha raro. Pues es cierto, ya no puedo platicarte nada en confianza, sin que sin que suene mal. A ver, dinos qué tienes en las manos. Tengo masa y le digo que Oye. se metió muy adentro y me duele. pero de las uñas. Se te metió muy adentro y te duele. Sí, la masa en las uñas. Es muchas veces el problema con, con las personas que están junto a mí. Pero pues no saben ni qué estaban haciendo. Tienen una junta. Tienen una junta porque dicen, no, ¿Qué hacemos? No nos salió la receta. Ahora, qué, ¿cómo le hacemos para corregirla? ¿Por qué escorpión y por qué dorado? Mira, ¿por qué dorado? Préstame la mano. Para que veas el dorado. No, ¡Créame! No no, no, no, no. ¿Sale no, no, no. el gusto? ¿Pimienta el gusto? Échale, échale, échale, échale, échale. No, güey, no le echaste nada, cabrón. Yo tengo fans y no tengo trolls, tengo fans confundidos. Esa fue la diferencia. Poquito aceite con colí. Pero eso sí, ponle primero el tocino, no la vas a cagar como en la otra toma. Poquito sal y pimienta. Ay, cabrón, bueno. Primero iba el tocino, güey. Si sabes que mejor ya se es un desmadre. <risa> y mejor vamos a poner al pinche Dominos. <risa> Dice el pinche Rob, yo me chingo unos peperonis, unos salamis. Yo iba con la mentalidad, no voy a hablar de este, no voy a hablar del otro, no voy a decir. Eh, se me olvidó, se me olvidó cuando estábamos ahí, cuando empezaste a preguntar, cuando cuando me bajé, me habló mi esposo y me dice, oye Gustavo, pero no hablaste de esto. Eh, sí, pero sí, ¿qué? Pues se me fue. ¡Se te están quemando, cabrón! Tiga, sí se te queman las pestañas, güey! ¡Hagámoslas con cuidado! ¡Jailin! Este ¡Calentándose! Lo que viene haciendo, la sentadera, ¿no? Las ¡Muy bien! Manos. ¡Las nylons! ¡Digo, las manos. las manos! Está haciendo un chico de frío por acá y entonces, este... Cada quien está buscando cómo se calienta. Gustavo Adolfo Aguas, el escorpión dorado, siempre ha sido grosero en sus presentaciones y en sus personajes, pero tú nunca eh, estás ¡Ah! haciendo groserías y no se oye bien, ¿ves? Ahora resulta que Gustavo Adolfo es la señorita Modales, ¿no? Oye, Misael, ¿cómo anda mijo? ya se nos juntaron los vagabundos aquí a la izquierda, mira. Ahí te lo encargo, ¿no? ¿Qué pedo? Ya, ya armaron en su, en su tambo un, una fogata. Mira, te dejé encargado acá, loco, y no, tampoco. Oh, ¿todo quieres que haga, chingada madre? Aquí sigue jugando con la comida el pinche Rob. Oh, mami. ¿Esa quién es o qué? Ah, oh, es J. Lee. Really, nigga. Ah, chingada, yo pensé que era la Kim. Dora, López, Gustavo, no te queda hablar con groserías, tiene usted razón, ofrezco una disculpa. ¡Ah, no la han escuchado, que <risa> Pues vamos a cobrar, ¿eh? Le estamos haciendo la cuenta de lo que, todo lo que coman, todo lo que consuman. Me estaba tratando de hacer una trenza acá el artista de la trenza. <risa> ¿Lo logrará? Ya me está doliendo, pero no hay pedo, soy machín. ¿Qué te Ay, lo te saca? ¡Ah! Ay, No, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. No pudiste. No, te voy a sacar productos. <risa> así, mira, te pongo dos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? Yo me llamo Patty pero ¿Patty? ¿Pero qué? En El Instagram es la reina del sur La reina del sur, ay cabrón No mames, debo tener aquí con cuidado güey, Porque la reina del sur me va a hacer Una pinche trenza en el peluche, en el estuche Ya trajo material Que le llama a ella, ¿qué me estás poniendo? Es pomada. pomada Oy. ¿Y lo vas a lograr o qué? Vamos a ver, yo creo que sí A ver yo soy como la Mona Lisa ¿No te vas a enamorar más tú y Yo Ya no la soporto, me estaba viendo Ay, con unos ojos de deseo. Te quiere. Esas greñas, el, se los, esas trenzas, se las hizo. Ay, la reina de Sur, al Road. Ya mí. ¿Ves que yo tengo un programa que se llama El Minuto que cambió mi destino los sábados a las 9 de la noche? Sí, lo ubico, lo ubico. Ahí es donde va la gente a llorar, ¿no? Exactamente. <risa> yo me sé hacer un cereal con leche bárbaro, cabrón. Así que próximamente les enseñaré si es que se portan bien. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas? <risa> ¡Cállese, chingada madre! Así se dice. Sí. Te, pre te presto una máscara para que tengas huevos y después así. <risa> ¿Quieren ver la sensualidad de hecha mujer? ¡No mames! Vean a la enojada como nunca la habían visto. Tengo frío. Toda pinche este, seductora. nada más, güey. Pinche cortes de dinosaurio, cabrón. Nos toma hook. Les voy a platicar la época del show center, cuando Gustavo Adolfo Infante y los más se iban al after. Soy Dios, oh, aunque más, soy Dios, perdón. Los Mascabrothers sí, ¿a poco rajaron todo? ¡A huevo! <risa> ¡A huevo que sí! ¡Pingona <risa> esta morra, güey! Que va a deshacer su pinche obra de arte para hacer una E de Escorpión Golden. Sigan a la reina del sur. Para que. ¡Ay! Póngale hashtag. Vengo de parte del dios del internet El del peluche en el estuche. Ese es el hashtag que tienes que usar para ir a visitarla y seguirla. Ahí está. <risa> no, que no salía bien La reina del sur A huevo <risa> ¿Qué te pidió, eh? con el Mira, escorpión? peluche en el estuche Le quedó ahí este, pelos del dios Es para <risa> que siempre te recuerde eh. Estoy grabando güey. Esta, la obra de arte de la reina del sur miren nada más La E del escorpión dorado El dios del internet <risa> Aquí está el Rob, Rob de Original, lo volvió a hacer, sí, eh, una obra de arte más, mi querido Rob. Ya ven, ya ven cómo hicimos aquí, con un poquito de sazón, ya que tuvimos aquí en pisteando y cocinando a mi compa el escorpión, el dios de los qué, Internet. <risa> ¿Y con qué lo hiciste, güey? Con salecita. ¿Con sal? No mames. Nos faltan las coronas. Vamos a descargarlo ahorita. <risa> a ver, güey, ¿cuál? Vale. Eso. ¿Qué? No mames, ni te quedó, güey, nada más se ve la mitad de la cara.